Mensajes desde el extranjero por el 38 aniversario. Hoy es un día muy especial. Hoy conmemoramos el 38 aniversario de Mamín. Ya han pasado 38 años desde que se cumplió la visión de Mamín que Dios le ha dado al pastor principal Jerome Lee. Mamín está pasando por un tiempo muy especial. Es un proceso donde el Señor mismo los está guiando. Los pasos de Mangmin han sido un viaje de fe y un viaje de confianza en el Señor. Además fue un viaje lleno de pasión y sacrificio. Mi corazón está siempre con ustedes. Nosotros estamos orando por Mangmin que está pasando por un tiempo de prueba. Somos la misma familia con Mangmin y juntos venceremos esta prueba. Y así venceremos pronto y veremos la gloria de Dios. Yo confío en que Dios está preparando un majestuoso futuro y, y recuperará todo lo de Manmi. Damos gracias al doctor Jerolí quien ha guiado a Mangmin hasta el día de hoy. Gracias a su devoción y esfuerzo, nosotros hemos entendido bien el Evangelio de Santidad y lo estamos compartiendo diligentemente aquí en Ucrania. Para nosotros es un privilegio ser parte de la gran familia Mangmin les pedimos que sigan con ese ministerio tan precioso Mamín que manifiesta los señales prodigios y obras de poder de Dios con el Evangelio de Santidad como lo han hecho hasta ahora las obras de Mamín seguirán continuamente y alegrarán mucho más el corazón de Dios además Dios ciertamente seguirá guiando a Mamín a un lugar más alto con su mano poderosa quiero aprovechar esta ocasión para felicitar a mi querido amigo Pastor Yeroli y a todos los hermanos de Mamín por su trigésimo octavo aniversario nosotros siempre recordamos al Pastor Yeroli con cariño y estamos orando desde aquí Perú para que pueda seguir cumpliendo con ese maravilloso ministerio que Dios le ha dado Amado Pastor Yeroli, mi familia y yo lo recordamos siempre y oramos por usted. Felicitaciones. Nosotros los amamos. Recordamos amin el tiempo que pasamos con Mamín. Felicitamos de todo corazón a todos los siervos, obreros y hermanos de la iglesia Mamín por su 38 aniversario. Deseamos que Dios le dé un avivamiento más grande a la iglesia Mangmin. Muchas felicitaciones por el 38 aniversario de la iglesia central Mamín. Estamos muy contentos de poder felicitarles desde Colombia por video. Aunque no podamos compartir de cerca juntos, estamos felices de poder acompañarlos por GCN. Felicitamos el aniversario de que ha marchado siguiendo fielmente a Dios. Amamos a la iglesia central de Mamín. Gracias. Felicitaciones por el 38 octavo aniversario. Amados hermanos, felicidades en este 38 aniversario Mamí. La voluntad y providencia de Dios Padre hacia Mamí ciertamente se cumplirá. Deseo que cada uno de sus hogares estén llenos del amor y la bendición de Dios Padre. Hermanos, los amo y los extraño mucho, mucho. Los extrañamos.